Se acercan los soldados de Sato. Impidamos que los datos de la rebelión caigan en sus manos. Hay que ganar tiempo para borrar las bases de datos de la base. El enemigo eliminará nuestras defensas punto por punto. Empezando por los turboláseres. mantened la posición tanto como podáis. ¡Dispositivo explosivo en el turboláser oeste! ¡Aquí! Thank sure. you. colocadas en el turbo oeste. El turboláser oeste. ¡Desazmad las cargas! ¡Han alcanzado el Turbolaser este! Fader ha venido. Cuidado. ¡Allá va! Turboláce de este reasegurado. Se acerca un aliado. No sé quién es, pero da igual. Turbolas este está listo para estallar. Vamos del patio aquí. Si perdemos otro, tendremos que retroceder. Turboláseres destruidos. Hemos perdido el perímetro exterior, pero no esperábamos otra cosa. Hemos ganado tiempo. Y volveremos a hacerlo. ¡Atrás! Resistiremos aquí todo lo que podamos. Agrupaos en el campamento y en el control del láser. Si nos echan, habrá que luchar por la propia base. ¡Preparaos! Los enemigos, no veo quién es. Equipo terrestre imperial tomando el control del láser. ¡Estamos perdiendo el campamento! ¡Perdemos el control! Por eso. ¡Granada dispuesta! Si no recuperamos el control del láser, habrá que ceder la posición. esa ley ya ha venido en nuestra ayuda callaba Can? Estaba preocupada. Así habrá que abandonar el no campamento. Se Seguirás atrás, atrás. El personal de la base necesita más tiempo. Resistiremos en la entrada. Una flota del cielo y oleadas de enemigos. Hoy nos sacrificaremos por la rebelión. Hay que proteger las estaciones de control de las puertas después. Solo nos quedará la base. Cara conocida en tierra. Imperiales sobrecargando la estación oeste. Están atacando la estación oeste. Ha decidido unirse a la batalla. Esto va mal. Están sobrecargando la estación de control oeste. Sobrecarga de la estación oeste en curso. Él está aquí. Están en la estación este. Están tomando el control. ¡Granada dispuesta! Están en la estación este. Han iniciado una sobrecarga. Han dado el visto bueno. Los imperiales pueden quedarse, Yavin. No hay nada valioso allí. Nos reuniremos en otra base y luego pasaremos a la ofensiva.